Hola gente, espero que eh, la estén pasando muy pero muy bien Ya ven aquí a quien tengo en el canal Tenemos a Javier Silva Que Hola. me imagino que la gran mayoría de ustedes lo conocerán de YouTube Por sus excelentísimos videos que ha hecho hablando también de Omega Pro y de muchas otras eh, plataformas ¿Cómo estás Javier? Eh, no Hola si Emanuel pues muy complacido de estar acá, muchas gracias, de verdad. Y pues hoy, hoy vamos, como, como decimos aquí en Colombia, directo a la... <risa> directa a la yugular. Y a la yugular, porque eh, Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Pues la gente sigue todavía ilusionada y pues eso está bien, ¿no? Eso está bien y eso hace parte del proceso de negación. Claro. Porque ellos están ahorita en un proceso de negación... De no puede ser, eh, ellos nos han cumplido cuatro años y todo el rollo, pero lo cierto es que ya van a completar dos meses sin pagarles. Correcto. Entonces, esto es totalmente inaudito y, pues, no debería eh, pasar desde ningún punto de vista, pero, pues, normalmente en este tipo de negocios pasa, ¿sí? Claro. Y, y, y yo, ¿qué es lo que estoy esperando? Entonces, la gente me dice, ay, pero usted no volvió a hacer videos, ¿qué pasó? Yo estoy esperando el 16. El 15 se cumple el plazo, el 16 empezamos nuevamente con toda... Porque ahí es donde ya se configuraría eh, todo, ¿no? Hablaba se, yo esta... Se supone que ya van a hacer una, una plataforma nueva. Yo no sé si, si viste, Javier, la última reunión de Juan Carlos Reynoso, bueno, que tenía tiempo de no hacer la llamada, la dichosa llamada corporativa, <coughs> en la que él dice, ¿cómo fue que dijo que en la nueva plataforma, <coughs> perdón, iban a a tener como un sistema de puntos no sé si escuchaste esa parte ¿O no no no me acuerdo. Esa... si lo dijo yo la vi toda pero pues quizá en ese punto no le no le puse ah. mucha atención ah sí sí sí sí que, que iban a poder el, pasarse que iban puntos poder de un lado a otro ajá sí, y que iban, con esos puntos como que iban a poder eh, cambiar entrar a, a ver las capacitaciones estas cosas a algo así dijo algo muy muy muy breve sí. pero fue como una pequeña ventana a lo que se viene yo esperaría <coughs> Que si de verdad le van a pagar a la gente que le paguen con dinero real o que le paguen en cualquier criptomoneda o en dinero fiat, pero no con puntos inventados para gastarlos en esa página. Puntos de, de, de, de lotería de, de esto. El, mm. el tema es el siguiente, mire. Ellos vienen en una transición. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que siempre mm. le, le hemos, hemos dicho eh, eh, lo, los dos y otras personas que, que están en este tema, Javier Saavedra... Eh, tonka, todas estas personas que hemos estado, digamos, muy pendientes de este tema para gastarlos hemos dicho siempre lo mismo, ¿no? ellos vienen en un proceso, cuando llegó Válidos, es que el caose de, de, de, de esta empresa fue cuando llegó Válidos que se le llevó un montón de gente, ¿sí? ellos hicieron un cambio en el plan de compensación y cuando una compañía de este tipo de inversiones, hace un cambio en el plan de compensaciones porque las cosas no van bien, porque si fueran bien y empezaron a decir que iban a sacar una criptomoneda, empezaron a decir que iban a hacer un metaverso empezaron a decir que iban a hacer un tema de educación, que ya no eran una empresa de inversión lo de la llamo, tarjeta Visa ¿verdad? también y empezaron a decir que iban a pagar con las tarjetas Visa y todo eso se les ha venido cayendo entonces, esta fue, esta fue mundial, esta del broker, yo, yo la había visto en IPC en Intelligence Prime Capital la vi más o menos muy parecida, pero fue fue fue mundial crear ellos el mismo el mismo el mismo mmm, broker crear ellos el mismo exchange para la tal criptomoneda esa Pulse. O sea, crear de, dos de viaje se ve las intenciones de ellos que es que el dinero nunca salga de, de la plataforma. Total, ahora sí van a pagarles, pero algunas personas tienen que tener en cuenta. Que ahorita en unos este, este, videos dice que no van a pagar y en otros que sí. Ellos necesitan pagarle a los diamantes y a, a rangos medios altos porque ellos necesitan seguir la estafa. O sea, ellos no van a parar la estafa y empezar una nueva. Ellos van a continuar con otro nombre a partir del 16-17. Si es así, correcto. Sí, sí, y, y, y lo que van a hacer es justamente lo que dices de eh, poner todos los, los focos de atención sobre esos diamantes eh, que digamos que de 3 millones de personas, que no creo que sean 3 millones de personas pero digamos que sea la mitad, millón y medio de personas que le paguen a 100 personas y van a poner eso en todos lados y van a salir testimonios de que sí están pagando y todo pero son esas 100 personas que no representan ni siquiera el 10 del total de la, de la población que invirtió dinero entonces es como para seguir dándole la ilusión a la gente de que realmente en algún momento les va a llegar el dinero y que continúen de hecho hagamos, hagamos una cuenta sencilla con lo uh -huh. que tú dices mira son 3 millones de personas dicen que son 3 millones digamos que es la mitad millón 500 uh -huh. Digamos, redondiemos eso a, a que a mil dólares entre todos, que cada uno hubiera invertido mil dólares, por mil dólares, eso da mil quinientos millones de dólares. ¿Ustedes creen que Omega Pro en estos momentos tiene mil quinientos millones de dólares? Si han pagado, es que cuando entran ya están, ya están, ya están perdiendo el 10 o el 15%, cuando entra la gente. ¿De dónde? A ver. Sí. Ojalá les paguen, ojalá. Lo no, y, de verdad, y, y, y si realmente tienen ese dinero para pagar. Si realmente lo tienen, nunca han tenido la intención de pagar después de que pasó lo de septiembre de los, del cambio de que le agregaron 10 meses más. Si realmente tuvieran el dinero que supongamos que sí lo tienen y que realmente hubo un hackeo, ya les hubieran pagado a la gente, les hubieran hecho pagos. Eh, manuales, simplemente sí, empiezan claro. a pedir correo por correo. Vea, yo tengo registrado esta cuenta con este correo. Se contactan con usted y le dicen a dónde le puedo depositar, ¿A dónde, en qué wallet le puedo mandar el dinero. Es así de fácil, no tiene tanta complicación como ellos lo quieren hacer ver y lo, lo, otra cosa que es rara y, y, imagínense que los brokers ningún broker, ningún broker opera por usted, ellos están diciendo que es que los brokers va a operar por ellos y les va a dar el 10 al 15% mensual primero esas rentabilidades son altísimas ningún broker opera por usted ¿verdad? si fuera así lo único que haríamos nosotros como seres humanos, seres, seres corrientes es conseguirnos dinero y meterlas a un broker, todos los días, todos los meses y, y ahí estaríamos ya Super millonarios porque eh, el 10% es más del 100% anual Entonces eso es absoluto Anoche veía la, la serie de Mado. ¿La estás viendo? ¿La de Netflix? Eh, no, no he empezado a verla El man, sí, ofrecía, verla. El man ofrecía el 9% anual Y era así la cantidad de gente Así Y eso es un porcentaje alto o sea, todo lo que se acerque a 10% anual es un porcentaje bastante alto. Todavía en es medio creíble, pero ya la, la, los intereses que paga, que paga Omega Pro, que pagaba en su momento, es algo fuera de este mundo, ya que, o sea, es evidente lo que era o lo que era. Bueno, hoy vamos a, a, a terminar de, de demostrar algo. Eh, es una coincidencia, es una casualidad. ¿Sí? Como dijo Shakira, no fue culpa tuya ni fue culpa mía, pero pues nos... Uh, no de hecho estaba viendo justamente <risas> en la sesión de bizarrap muy buena. El se dio garra, <risas> se dio garra esa, esa Shakira. Anoche la había yo con mi esposa, que le digo, uy, no, pero es que le, le dio por todo lado, pobre man, pobre man. Y entonces, <risas> entonces, eh, no sé si es casualidad, pero esas casualidades no sean. Resulta que yo también trabajo con el tema de diseño web, Sí, eh, diseño gráfico y desarrollo de tiendas online y algo de programación, algo de, de, de seguridad informática Y vamos a ver, voy a compartir pantalla, ¿listo? Para que veamos, bueno, a ver, vamos a compartir uh -huh. aquí eh, este, este navegador ¿Sí están viendo mi navegador? Sí Hay que poner el, el meme aquí de tengo miedo tengo, miedo. <risa> tengo, miedo, Señor, tengo miedo, miedo. Tengo miedo. Tengo eh, miedo. Tengo miedo. Aquí vamos a poner, eh, por ejemplo, eh, my Quantum World, ¿cierto? Que es la de la de Quantum, ¿cierto? Sí, esa es la página de Quantum. Aquí toca hablar de y, y no se te olvides colocar el disclaimer. Ahí no. comienzo. Uh -huh. eh, vamos a ir a mirar el de, quiz de, de Quantum, ¿no? Uh -huh. De My Quantum war Y vamos a abrir acá un blog de notas online. Porque sé que solo estoy compartiendo esta pantalla. Uh -huh. ¿Listo? Vamos a ver esto. A aquí hay algo bien interesante, ¿no? Y solo nos vamos a fijar en el registrante, en dónde registraron el dominio, go GoDaddy, que es una empresa de registro de dominios, uh -huh. ¿sí? ¿Vale? Y aquí vamos a buscar aquí. Aquí en este. Para que ustedes lo vean y vean la diferencia. No es nada más. ¿Listo? Eh, el dominio es. Eh, My Quantum World. Sí. Acá. Y vamos a mirar el el name server, ¿no? Entonces qué es lo que usted hace? Usted compra un call flare que es un, un usted direcciona un flare que ese ese servidor o ese flare lo que hace es que evita ataques de denegación de servicio, algunos ataques de seguridad informática. Pero digamos que este nombre eh, eh, es para los sitios que ellos tengan, ¿sí? Los de Quantum pueden pueden colocarle aquí en este caso Verónica y Wox. Sí, ¿sí? Todo, todos los que están alojados en ese mismo eh, host. Eh, exacto, alojados en ese, en ese mismo host, que son precisamente, pueden ser los de ellos o de otras personas. Pero esto va como por, por más como por cliente, ¿sí? Más como por, por cliente. Aquí nos dice que hay 226.400 dominios, pero en ColdFlare, ¿sí? Uh -huh. Pero digamos que en el servidor pequeñito que tienen ellos para alojar sus sitios, pues están en el de Verónica y en el de Vox. ¿Listo? Estamos hablando de MyQuantum. Listo, ahora hablemos eh, otra, a ver, eh, Warbit, increíble lo que bajó con Warbit, ¿no? ya los líderes, mire ahí, esto es Cold Flare. ¿Sí? De hecho, creo que volvieron otra vez, como que lo van haciendo como transformaciones de Dragon Ball, la etapa 1, la etapa 2, creo que ya como la etapa 3. Que... Lo mismo que quieren hacer con. No, pero ya los líderes están que demandando. Demandando. Listo. Aquí hay otra cosa bien interesante y es que eh, en el de GoArbit, el registrante también es GoDaddy, que es mm -hmm. GoDaddy, es una empresa eh, de registro de dominios y es normal registrar en GoDaddy. Sí. GoDaddy. ¿Sí? Tuviste no, que el dominio de, de el broker está a la venta. Sí, sí, eso lo vimos, sí, ahorita lo vemos acá aquí, Acá, esto es de de, de GoArbit y, y ya vamos a terminar, tranquilos Y aquí el el Server, ¿no? El Server, listo El Server acá, Dale. listo Ellos están en uno que se llama Cecilia y Ricardo Eso es normal, esos nombres se los pueden cambiar en cualquier momento, listo, no hay problema ¿Listo? Ahora vamos a ver el de, el de eh, Omega Pro. OmegaPro.org ¡Ay, mira esta mina. ¡Qué bonito! Oh. <risa> de, pronto, de pronto es mi conexión a internet, vamos a ver. Sí, era mi conexión a internet. ¿Listo? De hecho, ayer me, ayer me estuvieron reportando que, que durante algún momento no estaba entrando la página. ¡Ah, joder madre! No, pero ahí está entrando. Bueno, entonces aquí hay algo bien interesante. Two Coast es una empresa que registra dominios. Estamos hablando del de Omega Pro. Uh -huh. Que registra dominios, pero son dominios muy puntuales. O sea, es decir, Tucows, digamos, si yo voy a GoDaddy, ¿sí? Yo voy uh -huh. a GoDaddy y yo puedo comprar mi dominio. Pero en Two Coast eh, tengo que tener... Antes era una empresa de, de registro de dominios. ¿Sí? Pero ahora es... Mira, mira que no hay ningún lado donde diga eh, registre su dominio, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Toca hacerlo de otra manera, ¿sí? Ah, bueno, aquí está, aquí está, Two Codes Domains. Ah, ok, aquí uh -huh. está. Listo. ¿Listo? Entonces, es sobre esta empresa que está Omega Pro, ¿listo? Two Codes. Entonces, vamos aquí al blog de notas y colocamos Omega Pro Word aquí y está en Two Codes. Vamos a ver. Listo, Tucows, listo. Aquí, casi nadie conoce Tucows. ¿Tú lo conocías? Yo amigo? no lo conocía. Esto es viejísimo, es de mi época. Aquí registraba yo mis dominios. Godaddy sí es viejísima también. Godaddy sí. De hecho, cuando salió Godaddy, Tucows empezó a, a morir en el tema de registro de dominios. Okay. Pero aquí hay algo bien interesante y es que los name servers de Omega Pro son Irma y Mario. ¿Si ¿Sí los ves? Y uh -huh. ahí estamos, mira, Omega Pro, Two co y, y lo hice con los otros para que digamos lo vean, ¿no? Para que lo vean. Que en GoDaddy, en, perdón, en Quantum es Verónica y Woz, en, en GoArbit es Cecilia y Ricardo. Ahora vamos con el del broker. Aquí es donde nos dimos cuenta de esto, ¿no? Broker, raya, en el medio, Grow grow.com, ¿sí? brokergroup.com. Mira que aquí se ve la imagen que tú dices que el dominio estaba en venta, Ajá. aquí todavía aparece. Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? Que también está registrado en Tucows, que como les digo no es no es como tan eh, broker grow sí, que no es como tan normal que una empresa registre un dominio en Tucows hoy en día es más fácil de registrarlo en GoDaddy y de casualidad, no sé si es casualidad, están en el mismo servidor, en la misma partición del servidor, aquí está, mira, Name server Irma Coldflare y Mario Coldflare, nameserver del broker group Irma Coldflare y Mario Coldflare, <risa> más, más, yo no sé más si claro es, claro que no puede estar, <risa> ¿la habías visto o no? No, no lo había visto, si sí, sí había visto que dentro del código fuente de la página, se puede, eh, o sea, te da información sobre Evolve, que de hecho contactamos a Evolve y ellos nos dijeron que fue que le robaron el diseño de la página, que por eso tiene muchas similitudes, pero realmente con esto de los servidores ya queda, o sea, clarísimo de que realmente es la misma Mega Pro la que está creando ese, ese broker. Simplemente a el diseño de la a página lo copiaron. Entonces, ¿qué es lo que tienen ellos? Ellos tienen una cuenta principal en 2 y cuando compraron el dominio, pasaron el dominio a tu porque es más fácil administrarlo allá y eh, crean una pequeña partición dentro del... dentro de, Es que ni se gastan la vida en comprar un hosting, hacer las vainas para que no parezca como tan evidente. No, no tienen esa capacidad mental o es que uno es muy, muy, muy maquiavélico, decía yo. No tienen esa capacidad mental para decir, oiga, pero si alguien llega, alguien llegue y un diseñador web básico analiza eso y dice, oiga, sí, o, o no sé si yo estoy equivocado o, o, o qué, pero pues yo analizándolo de esa manera, sí. Eh, eh, un ataque al, al, al servidor ahorita, pues es muy complicado, por lo que tienen el ColdFlare. Hace unos días era más fácil porque no tenían el ColdFlare. Y un ataque de negación de servicios se podría haber dado hace unos días. Pero ya hoy en día ya es más difícil. Porque han venido cuadrando cositas, cuadrando, colocando paginitas. Pero van en un paso súper lento. Un broker de muchos años, según ellos, ya tendría todo funcionando desde el comienzo. Sí, no, y la página de hecho hay botones que no funcionan. O sea, se supone que es un broker que tiene muchos años y, y no, no funcionan. Lo que decías del servidor me parece bastante lógico. Porque no necesitan hospedarse en un host que mantenga a una cantidad eh, mayor de usuarios. Porque los mismos usuarios que ya tienen son los mismos que van a entrar al broker. Entonces lo único que en un es lado O están en un lado o están en el otro. Sí, exacto. Sí es. Entonces es la misma cantidad. Qué increíble. O, ¿ahí, le, ahí le dejo esa perla. Ahí le dejo esa perla. Uh no, muy eh... bueno, muy bueno. <risa> y la gente, bueno, ojalá, la verdad De todo corazón, ojalá le paguen a la mayor cantidad De personas, sé que van a haber algunos pagos Me, Y, y, y, y hemo, he preguntado por los grupos Venga, usted ya le pagaron, venga, ya pagaron En los grupos que tengo Ya pagaron, ya pagaron, ya pagaron Y no sale ningún, por ahí había una Un, un desprendible Un desprendible, no, un pantallazo De, de un ah, pago no de, 140, de 143 dólares Que eso rodó por todo lado, y, y entonces yo me puse a analizarlo, y cuando lo analicé me di cuenta que eh, ese man no le escriben ni por WhatsApp, no le escriben ni correos electrónicos, no había ninguna notificación, o sea, <risa> chistosísimo, chistosísimo. Entonces eso era, Emanuel, lo que les quería contar, eh, yo estoy esperando, yo estoy esperando, no me pongo a hacer videos ahorita de, de Omega, sino hasta esperar a ver qué pasa. Sin embargo, ustedes saben que hay una petición en, en, en Change.org. Change change De hecho, la voy a dejar en la descripción para, también para aprovechar la que la firme. Eh, ya van a ser mil personas las que están votando allí. Eh, y es una petición lógica. Esperemos que este señor Juan Carlos Reynoso pues aparezca en algún lado. Por ahí decían que iba para Dubai a solucionar el tema del broker. Sabiendo que supuestamente el broker está en Panamá No sé para qué iba a Dubai Si el broker estaba en Panamá No, es que seguro va a ir a Dubai, pero mediante el metaverso En ya, el metaverso, no. sí <risa> <risa> eh, eh, y, y pues la dirección, lo que hablábamos hoy La dirección está en un pueblo de Panamá Que pues si tú vas a colocar un broker No lo colocas en un pueblo, lo colocas en la principal ciudad En la segunda o en la tercera o cuarta ciudad principal Pero no lo pones en un pueblo Tú que estás ahí cerca de Panamá, pégate la rodadita ahí Claro, claro, ¿no? De hecho, eh, creo que estoy planeando con, con una gente familiar ir en estos días. Entonces, si todo sale bien, eh, me voy a pasar por ahí a ver qué tal. Ah, bueno, a ver, está a poner buenísimo. Listo, muchachos. Eso era todo lo que tenía para decirte. Un abrazo, gracias por mantener las personas informadas. Chévere, chévere. Muchísimas tu trabajo. gracias, Javier, por la videos, información. Bomba, bomba, los últimos videos. Y así es, ¿no? Con pruebas ah. contundentes, ¿no? Ya. Ya, antes teníamos, digamos, el, el, el y de pronto yo personalmente cometí el error de de, de, de suponer, ¿no? Pero ya estamos es, mandando pruebas, mírelo acá, analícelo acá de esta manera. Y pues sí, esas más, pruebas. Más claro con, que el agua. Con... De hecho, la misma gente puede hacer el mismo ejercicio que, claro, que estabas total. haciendo tú y dar, darse cuenta con sus propios ojos de, de cómo es que funciona todo esto. Total, totalmente, totalmente Muchísimas gracias Javier, de verdad Se te agradece mucho por toda la información sí, Por gusto. todo el apoyo y pues Ahí nos vemos en una futura ocasión Muchísimas gracias Hágale, Javier. Un abrazo para todos, gracias por estar acá Y chao